Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, en esta ocasión nos hemos desplazado a la sabana africana donde se han abatido cuatro diamantes, un león, dos ñus y un kudu menor. Y sin más preámbulo, comenzamos. Allá abajo encontramos movimiento, miramos, tenemos un león, un legendario, va huyendo, cogemos el rifle vamos a hacer el lance vaya, se nos esconde le llamamos pero no lo vemos así que vamos a, a desplazarnos a ver si lo, si lo podemos localizar vamos a ir andando por aquí arriba porque va abajo así lo, no nos sale corriendo, lo vemos allí pero no tenemos tiro nos vamos a desplazar lateralmente por, por toda la cuesta a ver si llegamos a un lugar donde podamos tener un, una mejor visión y hacer y hacer el lance seguimos mirando no lo vemos así que nos vamos a, a tener que, que desplazar lateralmente hasta llegar a la zona más, más llana que hay abajo y a ver si desde allí lo, lo divisamos vamos a seguir, escuchamos llamadas ahora son, con, son liebres vamos a seguir mirando y si no venga lo vamos a, a desplazar aunque vamos corriendo no creo que nos perjudique porque estamos bastante bastante largo no vemos nada pues nada vamos a seguir vamos a seguir caminando así lateralmente sin perder la zona de visión ya nos hemos desplazado vamos a seguir buscando porque yo sé que está por esta zona a ver si lo localizamos vamos a ir andando ahora puesto que con la hierba alta no, no lo podemos ver muy bien vemos aquí a hacer de liebre pero no nos interesan las liebres queremos a ver si localizamos a nuestro león legendario vamos a seguir andando tranquilamente escuchamos la llamada de la distancia de las liebres y miramos vamos a ver mira allí, allí lo tenemos allí lo tenemos parado ya lo hemos marcado, cogemos nuestros cientos apuntamos y disparamos así con un tiro un poquito esquinado pero yo creo que si sí le hemos alcanzado el último gol, disparamos otro por si acaso y ese sí le hemos impactado, así que vamos a a recogerlo vamos despacito, no vaya a ser que haya otro animal y nos pueda atacar porque en esta zona se suelen juntar bien los leones, venga parrete, búscamelo vamos andando despacio porque como os he dicho con la hierba alta nos podemos encontrar cualquier sorpresa vamos a recargar el arma y vamos avanzando despacito entre la hierba ya que no tenemos visión quitamos la mira del rifle por pues si sí tenemos que hacer un, un disparo defensivo aunque espero que no que no sea necesario ya vemos allí la, la salpicadura del impacto Sí ha sido, ha sido un buen impacto. Ya sí, ha sido un sangrado bien. Ya podemos correr. Vemos que el sangrado es muy bueno. Y ya vemos el contorno cian. La red ha encontrado la pieza. Nos está reclamando. Y vamos a ver la, la puntuación. Un diamante 49,10. Una puntuación muy buena. Un diamante pequeñito. Pero una puntuación muy buena. Así que vamos a, a disecar nuestro animal. Y os voy a ir poniendo el mapa para que veáis dónde ha, dónde ha sido Vamos primero a la primera terrete Una galletita que se está portando muy bien Y os voy a poner ahora a continuación el mapa Para que veáis la zona donde ha sido batido Al sur de la, de la reserva, muy cerquita del puesto que tenemos ahí Y vamos a continuar con la caza aquí en la sabana africana Vamos a mirar hacia abajo ...porque he escuchado llamada de no ...a ver si localizamos alguno... ...vamos a mirar y tenemos un animal... ...era un Ñu, un nivel 5... ...y además hemos descubierto un hábitat nuevo... ...una zona de descanso... ...cogemos el 30 -06 y disparamos... ...le hemos impactado en, en el pulmón... ...ese animal está muerto... ...sale corriendo... ...pero ya vemos cómo se ha, se ha apagado su contorno... ...lo que no significa nos quiere decir que ese animal está está batido, ya sale Perrete como una exhalación a por él nosotros vamos a ir andando no quiero correr mucho porque en esta zona abundan lo, los facoqueros y, y se pueden hacer buenos lances incluso podemos encontrar también también leones en la zona está muy cerquita del lago vamos a ver, Perrete nos reclama vemos el impacto si, sí, un, un impacto no lo evitar por el sangrado ...vamos avanzando... ...vemos allá a lo lejos el, el contorno... ...cian del animal muerto... ...y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja... ...un diamante 38,80... ...un diamante aceptable... diamante pequeñito pero aceptable... ...vamos a... ...a disecarlo... ...y os pondré un mapa de la zona donde ha sido batido ...veis aquí, en la zona del lago... ...he venido cazando desde el sur hacia el norte... Y vamos a, a continuar a ver si viéramos algún algún facoquero por aquí. Y podemos hacer un, un lance. En esta zona yo, yo he cazado... Mira, ahí escuchamos a uno. Decía que en esta zona he cazado facoqueros muy, muy, muy aceptables, ¿eh? Me gusta esta zona de, de facoqueros. Vaya, ese, ese no, no es el reclamo, ese es para corto, Pensé que tenía el de jabalí, pero no. Tengo que luego ir a puesto a cambiarlo. Pero bueno, vamos a mirar. Mira, allí vemos facoqueros a lo lejos pero están muy largos para hacer el lance nos vamos a acercar un poquito a ver si los podemos veo que qué nivel tienen a ver si interesa hacer el lance o no o no interesa hacer vamos a mirar estamos ya más cerquita a ver si ya desde aquí podemos localizar los animales nah, es un nivel 3 otro nivel 3 no, no nos interesan son animales muy, muy pequeñitos, vamos a ver si vemos algún otro O algún león por esta zona y si no pues nos vamos a tener que Que seguir con la caza aquí en la, en la sabana africana Bueno, continuamos con la caza Vamos a mirar a ver aquí en la llanura si encontramos algún animal No vemos nada, vente la hierba alta, si se resalta algo mira ahí se resalta un animal, mira un new. otro, otro nivel 5, otro nivel 5 cogemos el 3006, apuntamos, a ver despacito, marcamos otra vez el animal y vamos a ver disparamos le hemos hecho el doble pulmón o el corazón porque ha caído abatido inmediatamente venga, perdete conmigo que vamos a vamos a buscarlo seguimos mirando con los prismáticos a ver si viéramos a un animal correr que se haya podido espantar con la con el disparo pero hay mucha vegetación y va, va a ser complicado vemos, no vemos nada por aquí seguimos mirando mientras avanzamos hacia la zona de, de donde estaba el New. y como no hemos visto nada nos vamos a dar una, una carrerita despacito vamos a seguir mirando mientras avanzamos Cogemos nuestro GPS y ya vemos ahí la, la presión energética y su localización. Venga, Tarrete, búscamelo, que ya estamos cerquita. Tarrete está recorriendo y a ver si nos localiza y qué puntuación tiene. A ver si será un diamante o será un troll, puesto que los nivel 5 también da muchos trolls en los news. Pero bueno. A ver, Perrete ya no ya nos llama, lo ha localizado, vamos a seguir mirando por aquí porque no me fío de que no haya más animales. Suele haber muchos orices de, del cabo por esta zona. Sobre todo machos, nivel 4, nivel 3. Los grandes rabaños están un poquito más al sur, ya vemos allá a, a Perrete que ha encontrado la pieza y vamos a ver que es un diamante, otro diamante, 38 con 30. ...un magnífico disparo... ...así que... ...vamos a verlo... ...sí... Bonito, ...lo voy a disecar... ...y os voy a poner el mapa... ...para que veáis donde... ...donde ha sido batido, ...bastante cerquita... ...relativamente de donde batimos el, ...el anterior New, ...un poquito más más al norte... ...muy cerquita del lago... ...y vamos a continuar... ...con la caza aquí en la sábana... ...miramos por si hay algo... ...no vemos nada... ...vamos a, a pasar a estos matorrales... ...a ver si encontramos algo... ...miramos ahí en el horizonte... ...pues nada, vamos a seguir con... con la caza aquí en la llanura... ...africana... ...enfrente tenemos un hábitat... ...vamos a mirar, mira, ahí vemos un... ...un curú. ...ahí vemos otro, uy que coro tiene ese, mira, un nivel 5... ...un nivel 5... ...tenemos otro lado... ...cogemos el 30-06... ...vamos a ver... ...vamos a ver qué se nos va... ...ahí se nos queda el Kudu... ...y disparamos a uno vamos a ver no, no, no tenemos tiro para hacerlo. Vamos a hacer otro disparo pero hemos fallado el segundo disparo por si acaso vaya me están otra vez fallando los mpp lo esto quiere decir que el juego desde la actualización está tirando de la de la gráfica integrada y no de la de la GeForce que, que tengo aparte luego luego lo solucionaré vamos a dar una carrerita para que vaya un poquito más rápido y suele pasar que cuando hay actualizaciones el Windows no hace esta cosa en vez de, de tirar de la gráfica que tenemos aparte para los juegos como en mi caso es una NVIDIA o una GeForce GTX me está tirando de la, de la gráfica entregada vamos a ver un diamante con 32,70 Un tiro un poquito, un poquito caído Pero bueno, al final le hemos dado el órgano vital Así que lo vamos a A disecar Y os voy a poner el mapa para que veáis Donde dónde ha sido batido Ves en este laguito que tenemos Aquí, es una muy buena zona de De news y de Y de así que como me está dando Por saco la tarjeta gráfica voy a montar El vídeo y voy a solucionar esto Que ya no es la primera vez que me ha pasado